Buenos días, soy Manuel Curtó García, propietario del criadero de perros de presa canarios Irema Curtó Kennels, Tenerife, España. Bueno, van a ser las diez y media de la mañana. He terminado ya mis tareas cotidianas de alimentación de todos los perros de la limpieza de parte de las perreras de las que hoy tocaba limpiar a fondo desde el principio hasta el final y por consiguiente voy a retomar desde que me levanto eh, qué es lo que yo me propuse esta mañana mientras limpiaba perreras digo voy a hacer algo relacionado con mi actividad cotidiana de cómo empiezo el día hasta que termino el día y me voy a dormir. El que ha seguido mis vídeos me imagino yo que se formará una idea porque he ido relatando mis actividades cotidianas, pero no está de más eh, entrar un poquito más a fondo en el tema. Yo me levanto todos los días lo más tardar a las cinco y media de la mañana hora canaria eh, digo hora canaria porque la, a es, o sea si aquí son las cinco y media en la península son las seis y media por consiguiente me levanto y lo primero que hago es guardar el perro de, que, o sea encerrar el perro que he tenido de guarda toda la noche cosa que se me olvidó soltarlo eh, la noche que nos robaron los tres cachorros y el día anterior también. También se me olvidó, bueno, porque estaba ocupado con otras cosas y me fui a la cama y eso no terminado. bien Entonces yo a las cinco y media me levanto, lo más tardar. ¿Qué hago? Guardar el perro. Siempre dejo suelto un macho de los nueve que tenemos sementales, uno, y los voy turnando una noche uno, otra noche otro, otra noche el otro, así, hasta los nueve. Las perras, una vez que cierro el macho de guarda, suelto una de las perras, especialmente una perra preñada, para que haga ejercicio, hasta que viene el mozo de cuadra a, las, a dar de comer a los caballos y a limpiar las cuadras, entonces yo a las 8 salgo y encierro la perra. Pero, una vez que he soltado la perra para que haga ejercicio, empiezo mi actividad. Ejercicio físico, una hora y media, aproximadamente todos los días. Dirán, bueno, pero ¿qué tipo de ejercicio físico? Bueno, pues una combinación de ejercicio físico de como estuve en taekwondo, que ya lo he relatado en alguna ocasión, en karate también, pero bueno, lo mío ha sido más bien el taekwondo. Eh, hago una serie de ejercicios gimnásticos, de entrenamiento, y cuando termino, eh, una ducha. Un poco de agua tibia, enjabonado, de la cabeza a los pies, y luego agua fría. Me seco, me visto y desayuno algo muy ligero. A veces fruta, un plátano, una manzana, una naranja. Hoy concretamente pues he desayunado muy a lo canario. ¿eh? Medio litro de leche de cabra. Gofio, para quien no sepa lo que es el gofio, en Canarias lo sabe todo el mundo. Eh, es... Harina de trigo, de maíz, de garbanzos, de avena, eh, de soja. Y yo ahora hace tiempo que no tomo de soja, pero cuando tomo de soja es eh, mmm, no transgénica. El maíz del país, no transgénico, y el trigo del país también, no transgénico. La avena, no sé dónde vendrá, pero imagino que no es transgénica. Entonces, o sea, modificada eh, genéticamente. Entonces, eh, leche o sea gofio de trigo, de avena, de garbanzo, y medio litro de leche de cabra, un poquito de canela de ceilán, eh, miel de abeja, polen de abeja, eso lo consumo todo el año. Yo nunca tomo azúcar, ni Coca-Cola, ni ningún tipo de bebidas edulcoradas eh, con colorantes, nada de eso. Yo siempre tomo agua natural, soleada, porque la cojo del grifo que viene de un tanque de agua que baja por gravedad hasta todo el barrio, el vecindario de por aquí, pues yo la pongo en jarras de cristal, a solear todos los días, varias horas. Y esa es el agua que yo tomo eh, cuando quiero beber, cualquier cosa. Bueno. Una vez que he terminado de desayunar, a las 8 ya estoy en la tarea, como he dicho. Bien. Eh, voy a hablar como criador de perros de presa canarios. Y a todo el mundo que me ha seguido sabe que yo... Crio perros desde 1976 y he estado adiestrando desde 1976 hasta nuestros días. Hoy con la crisis financiera hay muy poco, para, muy poco trabajo para adiestrar. Pero es que la crisis empezó eh, cuando aquella campaña orquestada desde el exterior del perro peligroso que duró ocho años... Ahí vino todo el negocio del perro, toda la actividad bajó muchísimo, ya lo he relatado en alguna ocasión. Bien, pero yo tengo mis tareas cotidianas y me voy a referir especialmente como criador de perro de presa canario. Anteriormente criado durante muchos años pastores alemanes de las mejores líneas de trabajo que yo importaba de Alemania. He cri crié también, pero poco tiempo, Westies, de las mejores líneas. Tenía seis perras y dos sementales. Dos sementales que compré en Inglaterra, uno con tres años de edad, 600.000 pesetas de la época y otro que compré en el craft en Birmingham, que quedó segundo en exposición eh, de jóvenes. Crié también Fox Terrier muy poco tiempo, Cocker inglés muy poquito tiempo, y en realidad lo mío era el pastor de de trabajo y el perro de presa canario, que ha sido mi obsesión, en el término más positivo del término. Y el perro de ganado Majorero. Lo tuve que abandonar después de años porque mi economía no me permitía seguir criando y seleccionando una raza de perros que estaba en las últimas como como raza. Eh, los productos que yo obtenía no me convencían en la mayor parte de los casos porque la materia prima que yo estaba utilizando desde el punto de vista genético era nefasta. Importé de Fuerteventura unas veces porque compré personalmente, la mayor parte de las veces, y otras veces yo llamaba por teléfono a Ramón Sosa Roger y me traía algo, algo que conseguía por aquí por el resto de la Tenerife y Gran Canaria. Bueno, total que tuve que abandonar pues porque no, no era viable, no era viable y yo me daba cuenta que estaba, no se vendía. Aparte de eso, solamente vendí un cachorro en 30.000 pesetas de unos 4 o 5 meses. ¿Y qué hacía yo con todos esos perros? Repartirlos, regalarlos, la calidad no era la deseable y entonces pues yo abandoné el proyecto de cría y recuperación del perro de ganado majorero en el que estuve involucrado años. Pero bueno, eso fue una gran experiencia que me es muy útil en este momento. Esa gran experiencia fue ir a Fuerteventura en no pocas ocasiones, o mejor dicho, en varias ocasiones a lo largo de los años, entrevistar a personas de allí, de Fuerteventura, ganaderos ancianos, que yo les preguntaba cómo se ha podido ver en el bravos mastines del país y anteriormente todo lo que yo fui publicando, eh, en la revista Todo Perros, eh, ahí no cuento nada que yo me haya inventado, no, yo me he ceñido a lo que yo viví, eh, y luego en los documentos de la historia de Canarias, en la historiografía de Canarias. Cuando yo hablo de cuando llegan, según mi criterio, según mi parecer, eh, los primeros perros aquí a Canarias, en Lanzarote y Fuerteventura. Y bueno, toda esa peripecia de esa raza que ha ido a través del tiempo hasta nuestros días. Entonces, dejé eso. Y posteriormente ya con la crisis financiera me vi también abocado a desprenderme de los pastores alemanes, porque la última camada que saqué hace unos 8 o 9 años de 7 cachorros logré vender 2. El resto los cuando ya tenían unos 8, 9, 10 meses los tuve que regalar a distintas personas. Claro, si un criador profesional, ¿cuál es mi caso? no logra vender el producto que cría, te tiene que retirar o cambiar de raza o cerrar el criadero. Yo nunca he estado ni me lo he planteado eh, en esos términos, tener que cerrar, no. Yo he buscado la posibilidad de seguir como criador y como diestrador. Eh, me centré más que nunca en el perro de presa canario nunca tuve tanta selección y ejemplares como en nuestros días y a eso me dedico solo y exclusivamente la cría y la selección bien el criador criador no nace por circunstancias existenciales uno se convierte en criador de perros de la raza que sea en mi caso especialmente en el perro de presa canario y en el perro de ganado majoreo, que es lo que a mí me motiva y me ha venido motiva, motivando durante muchos años, lo que no era desde el punto de vista económico viable. Vamos a ver a partir de ahora. Eh, el, el, el criar, eh, no se, o sea, el criador no nace sino que se hace. Una persona no nace músico, no nace compositor, eh, no nace industrial, del mundo del automóvil o de lo que quiera que sea. Cualquier actividad. Son actividades eh, en las que el ser humano se incorpora con el tiempo ya en la adolescencia o después de la adolescencia como adulto eh, y no se nace para ser empleado o director de banco. No se nace simplemente que se nacen con unas cualidades determinadas, muy concretas, ¿eh? Eh, y esas cualidades vienen de hace miles y miles y miles de generaciones. ¿eh? Eh, para ser un buen guerrero pues hay que tener ciertas cualidades. Para ser un buen cazador, estoy hablando de nuestros ancestros de hace miles de años, eh, pues el que tenía más cualidades era el que más probabilidades tenía de tener éxito como cazador y luego ya como, agricultor, como ganadero, como agricultor, y dedicación exclusiva, dedicación plena. Entonces, en nuestros días es lo mismo. Yo como criador me lo planteé en el 1976 porque no quería ser, seguir siendo un urbanita y sirviendo a un sistema como comercial de productos farmacéuticos y cosméticos y cualquier otro tipo de actividad que yo podía haber desarrollado. Entonces, cuando ya entro... Eh, a criar perros de presa y adiestrar, pues me gustaba el tema, esa actividad me gustaba, aparte que yo la convertí en mi mmm, modo de vida eh, y a depender económicamente en buena medida de eso. Eh, digo en buena medida porque mi esposa, cuando yo empecé, Mercedes Guillén Rodríguez, cuando yo empecé a dedicarme a la cría y selección de perros y al adiestramiento, ella trabajaba como profesora de, eh, antes se llamaba maestro nacional, hoy en día se llama en España de EGB, de enseñanza general básica. Eh, entonces, eh, yo enseguida, ya, al poco tiempo de empezar yo a criar, con podencos y vicencos, pastores alemanes, pero muy a pequeñita escala. Y perros de prasa, lo mismo, una perra reproductora de pastor alemán, una podenca ibicenca que tenía el semental de pastor alemán no tenía ni siquiera un semental cubrí eh, con un perro de un alemán de un señor alemán, un perro que traía que trajo de Alemania y bueno de presa Bobby Piva ya lo he relatado en distintas ocasiones pero ahora re, eh, empiezo desde ahí para seguir adelante bien desde entonces hasta hoy mismo yo he sido el que ha cuidado mis perros, ha limpiado las perreras, ha dado de comer, el que los ha adiestrado, más o menos según las necesidades que yo veía y, y, y adiestrarlos en lo que a mí me parecía lo más importante, una obediencia básica, el ataque y la defensa, para yo poder tener una idea de conjunto de cómo era ese perro o cada uno de esos perros y cuáles podían servir para la reproducción y cuáles no y entonces siempre estamos en eso del descarte ¿eh? de desechar aquello que vemos que no es lo que conviene para incluir en un plan de cría tanto los pastores alemanes como los pastores alemanes digo perdón como los perros de presa canario como los perros de ganado mejor en su momento porque son perros que tienen que cumplir unas funciones es como los perros de caza eh, de las razas que sean, el criador lo que hace es criarlos pensando en las funciones que van a tener, la función de caza que van a tener cada cual en su especialidad. Entonces, yo así me lo enfoqué. Pero para ser criador, hay que ser limpiador de perreras. Es fundamental. Uno es el que tiene que darles de comer. Uno es el que tiene que limpiar las perreras. Con los años, por las razones que sean, uno puede poner a una persona asalariada ¿eh? o un hijo o una hija que limpie las perreras que les dé de comer. Pero realmente, en mi caso, y no soy el único, son miles que nos hemos, hemos decidido dedicarnos a esto, pues empezamos por dar de comer a los perros, limpiar las perreras. Y con el tiempo vamos cambiando, vamos mejorando las perreras, vamos construyendo mejores perreras. El sistema de limpieza ya cambia. Ahora, por ejemplo, yo lo tengo muy cómodo, tengo las perreras que yo quería, desde hace años ya, las he ido mejorando. Y ahora para mí la limpieza es muy fácil, agua a presión, nunca utilizamos detergentes de ningún tipo nunca los he utilizado eso sí, la higiene diaria no se puede dejar las perreras limpiar ¿Eh? agua a presión entonces si el criador, la persona que quiere ser criador y adiestrador de una raza, de dos o tres no se emplea a fondo, él personalmente en eso lo veo complicado no va a tener éxito verdadero éxito y el éxito está en sacar un buen producto y el buen producto se obtiene de unos perros que uno cría desde pequeñitos que les da de comer que luego les da unos, unas pautas de le, le impone unas pautas de comportamiento mediante una enseñanza no eh, no tienen por qué ser perros adiestrados como si tienen que ir a concursos a competiciones nada de eso nada de eso si una cosa muy de ir por casa muy como los ha tenido cualquier ciudadano del campo anteriormente, eh, porque los perros se criaban básicamente en el campo y se llevaban pues, a las labores agrícolas, ganaderas y tal. Entonces mi enfoque ha sido muy ese. Entonces para, para poder criar y más, y más, para sacar una raza nueva, uno tiene que tener todo un aprendizaje en el tiempo y eso es muy complejo mucha dedicación años, día a día y no se puede hacer con mentalidad urbanita de oficinista, de empleado de esas personas que trabajan por cuenta ajena que pueden trabajar en cualquier empresa o son dueños de la empresa y tienen personas que trabajan por su cuenta, o sea, por, por, para la empresa, eso se llama trabajar por cuenta ajena. Los empleados trabajan por cuenta ajena, tienen un horario. Esas personas, la mentalidad de esas personas es, es una, pero la del empresario es otra, distinta, más compleja, de mucha más responsabilidad, pues el criador de perros, y me refiero al mío, a mí como caso, no, pero no como un caso excepcional, ...sino que somos muchísimos y eso lo entenderán perfectamente otros criadores que me escuchen... Eh, ...y verán que tiene mucho en común con su forma de trabajar. Luego hay más responsables, o sea, personas más responsables y otras menos responsables. Yo sé de criadores que piensan que, que son responsables pero en su fuero interno se dan cuenta... ...que de su, su actividad adolece de varios defectos, de varias carencias... No se pueden limpiar las perreras cada tres o cuatro días, o mandar a alguien que las limpie, o en fin, eso no funciona así. Y lo de los caballos es lo mismo, es la persona, la persona que monta esa actividad, que, esa, ese criadero de cero, porque todos hemos empezado de ceros, luego están los que han empezado con un capital, estaban dedicados y siguen dedicados, tienen una actividad de tipo industrial o que quiera que sea, o, o mercantil, de tipo que sea, el 11 escogen y convierten su afición en, en la cría, montar un criadero. Pero esas personas y empiezan a comprar perros, que lo estoy viendo en las redes y lo, ya lo sé yo de antes también, pero últimamente se lleva mucho eso. ¿eh? Van y montan unas instalaciones más o menos aparentes, eh, con determinado costo importante y empiezan a comprar perros por aquí y por allá y esta raza y la otra raza y empiezan a perder la cabeza, eh, como estoy viendo por las redes, eh, de la raza esta, la raza la otra, compran, se ilusionan, con pues ahí mal, yo les auguro un mal futuro un mal futuro, es como quien va a criar caballos no puede estar ahí, compro de esta raza, de la otra, más allá y lo meto ahí dentro, en la finca, porque mi economía me lo permite no, no el que quería criar caballos árabes, criará caballos árabes el que quiera criar caballos pura sangre ingleses para carreras criará caballos puras sangre ingleses para carreras se centrará en eso el que quiera criar caballos españoles, pues se dedicará a los caballos españoles. Ahora, meterse en dos, tres, cuatro razas eh, es muy complicado. Y la economía no va a dar, a no ser que sean gente de capital que tiene otros negocios muy importantes, pero estamos hablando de unas economías, como es la de criadores, unas economías bastante precarias, si llevamos las cosas, eh, la cría, la selección, eh, con mucho orden, con mucha limpieza, eh, pues pueden tener éxito con una raza. A lo sumo, dos. Yo me he dado cuenta que al dedicarme solamente al perro de presa canario, mi mente, mi mentalidad ha cambiado. Yo pienso que a mejor porque estoy pensando solamente en esos ejemplares machos o hembras, en esos cachorros que selecciono para el criadero, los observo todos los días, veo cómo se comportan a la hora de comer, a la hora de soltarlos para correr, puedo dedicarles mucho tiempo y es fundamental, es muy necesario, porque si no, eh, vamos a criar en plan, yo qué sé, muy comercial y el éxito va a ser, no sé, éxito entre comillas, ¿no? Entre comillas, muy limitado. Y tenemos que pensar en el producto, el producto, en ese ser vivo, que no es un producto mantequilla o zapatos o cualquier cosa. No, estos son seres vivos que tienen que desarrollar ciertas actividades cuando van teniendo edad para ello. Y eso desde pequeños tenemos que subirlos bien, criarlos bien, y necesitan estar en un espacio grande. Yo digo siempre que lo mejor es en el campo, y tener espacio en el campo, y soltarlos, ¿eh? cachorros, luego perras preñadas, no juntas. Es toda una actividad desde por la mañana hasta por la noche, al menos, y yo así lo, lo desarrollo, ese, esa actividad así la desarrollo, y me da muy buen resultado. Y con cierta frecuencia, perros, machos y hembras que yo he dejado con mucha ilusión, a lo mejor de seis o siete, luego tengo que quitar dos o tres o cuatro. Y a la camada siguiente de esta hembra con aquel semental o de la otra hembra con el otro semental, pues lo mismo. Dejo ejemplares, pero luego vemos a ver qué pasa con las bocas. Bocas completas, mordidas en tijera, que es lo que vengo yo recalcando constantemente. Yo entiendo que esas personas que han dejado con mucha ilusión cachorros y luego les falta un premolar, justifican la falta de ese premolar o de esos dos premolares, lo justifican porque en el estándar oficial, porque las exposiciones se los pasan, eso es un craso error grave. Entonces, tener que desechar esos perros y criar otros, y claro, cuando ya de atrás arrastran perros, reproductores, machos o hembras, que ya tienen ese problema le van a dar perros con ese problema, y entonces, ¿qué van a hacer? Lo que yo planteaba hace muchos años, en artículos, muchos años, se puede ver en el libro del 91, que era una recopilación de artículos muy anteriores a la publicación del libro, porque el libro es una recogida de artículos que se habían escrito anteriormente, bueno, pues... Eh, yo planteaba ya, claro, estas personas, si tienen que redrafiar sus perros y desechar a aquellos que tienen displasia de cadera, aunque sea ligera solo, pero que es mucho, ¿eh? pues entonces se van a quedar sin perros. Que es lo que ocurría cuando iban, por ejemplo, con 20 perros. Distintos aficionados del club. ¿no? Pero es que hoy en día la realidad existente es la misma. Sean o no sean del club. Criamos perros yo particularmente crío perros, cualquier criador cría perros y deja cachorros para la reproducción. Pero esos cachorros que uno deja para la reproducción no llegan ¿eh? al plan de cría. Porque uno le falta un premolar o dos, o tiene la boca perfecta pero de cadera no está bien, a lo mejor de un lado de los codos no está bien. Se llama eso unilateral. yo no he tenido problemas serios con la displasia de codos. Eh, no. Y cuando uno cría con perros que están limpios de codos, lo que se llama cero, eh, eso se resuelve con relativa facilidad. De caderas, no. Y lo del carácter, la morfología, la morfología. Y ya desde cachorritos vemos la calidad del ejemplar. Se ve pero eso tiene mucho que ver cómo sean los progenitores, los padres, los abuelos, los bisabuelos, porque ya venimos llevando a cabo una selección rigurosa. Si solamente pensamos en el dinero, venga, a criar y a vender, eso es pan para hoy y hambre para mañana, como se dice en español. Eso es un error. Es mejor partir de pocos ejemplares. Y eliminar lo que no sirve, porque a la tercera generación nos encontramos con, la, con el producto, ¿eh? con la calidad. Y en la cuarta generación, y en la quinta generación, y en la sexta generación vamos avanzando paso a paso. Es una actividad lenta, es una actividad que yo siempre repito a mi hijo cuando hablamos, le digo, todo esto se hace en el tiempo, ¿eh? Generación tras generación. No, yo ahora compro aquí, compro. Ahí. No, porque no saben lo que hay fuera. Cuando no nos toca más remedio echar mano de un ejemplar externo, ¿eh? pues hay que echar mano de él. Pero estudiar de, de dónde viene, qué selección hay ahí, ahí, en ese ejemplar, en la genética de ese ejemplar. Los padres, abuelos, bisabuelos. Si no podemos hacer un seguimiento mal asunto si no tenemos más remedio que echar mano como me ha pasado a mí algunas veces mano de algún ejemplar que realmente atrás no había una buena selección bueno pues ya sabemos lo que nos vamos a encontrar pero si nuestra base es buena podemos incluir en el plan de cría un ejemplar foráneo macho las hembras tenemos que tenerlo resuelto de entrada, nosotros tenemos que seleccionar los machos y las hembras. En la medida posible vamos a utilizar machos y hembras de nuestra selección. Pero con frecuencia hay que echar mano de algo de fuera. Pues mano a machos, no a hembras. Seleccionemos hembras. También machos, pero seleccionemos hembras. Las hembras son el futuro. Se cría con las hembras. El macho es el raseador. Lo he dicho muchísimas veces, lo voy a seguir repitiendo porque veo que hay gente que me pregunta en los vídeos que yo he ido sacando, que nunca me había propuesto yo eh, hacer vídeos eh, y me he convertido en lo que llaman ahora un youtuber. Sí, pero un youtuber solamente de perros. Eh, a veces me salgo de contexto y troco algún tema que a mí me preocupa todos los días como ser humano, como animal intelectual que soy, como cualquier ser humano pues me preocupan y a lo mejor meto ahí algo, eh, bueno, luego pues me pesa y digo, no tenía que haberme salido de contexto, haber seguido en el contexto, bueno, pero tampoco perdemos nada porque metamos algo que nos afecta en la cotidianidad, como seres culturales, ¿eh? Entonces, nosotros no solamente vivimos la realidad del perro, nosotros vivimos la realidad de la política que nos imponen, vivimos la, la realidad que nos han impuesto de las de, la, de las de la pandemia, de las vacunas, todo eso lo vivimos. Entonces, queramos o no, pues lo, lo incluimos también en el vídeo que en mi caso ¿no? que estoy haciendo pues hablando de perros y de adiestramiento y que es inevitable también lo que voy a tocar ahora. La persona que se meta al criador, si trabaja con distintas razas, cual fue mi caso, aprendemos mucho, pero no necesariamente tiene que ser así. Ahora sí que hay que ser estudioso de otras razas ¿eh? y estudiar genética aplicada a la cría. No podemos ir por libre, sin estudio, no, no, no, no. Nosotros estamos trabajando, como digo siempre, desde hace muchos años, el gen. Hay que trabajar el gen. Pero si no sabemos de genética, no, no nos van a salir las cosas muy mal. Tenemos que estudiar, coger libros de genética canina aplicada a la cría, a la cría del perro. Y tenemos que estudiar a los que somos muy aficionados, que tiene mucho en común, con la genética humana, con la genética equina, con la canina, con la felina, todo está interrelacionado. Cuanto más sepamos de la genética, mejor. No necesariamente tenemos que estar comprando libros constantemente, pero sí que hoy en día, y yo me muevo mucho por YouTube, busco conferencias charlas debates sobre muchos temas pues ahí podemos escuchar también mucho buscar la genética nunca se ha sabido tanto de genética como en nuestros días de la genética de las plantas de los animales en general de los humanos entonces de todos los primates superiores y e y inferiores, porque dentro de los primates eh, hay una gran, gran gama ¿no? en todo el planeta Tierra. Pero el, el, el, el, el ser humano es genuino. Todos son, todas las especies son genuinas. Pero el ser humano es una, es una, eh, una especie distinta a todas las demás. Es el único animal con capacidad para comprender un montón de realidades que las otras especies no pueden. La cucaracha o el chimpancé, nada, nada. Dicen, no, también son animales culturales. Sí, hasta cierto punto. Nosotros somos un caso excepcional. Todos los seres humanos, del color que seamos, de la tribu o del grupo tribal de la, de la que descendamos, da lo mismo. ¿Eh? todos los seres humanos tenemos capacidades intelectuales ¿eh? muy similares unos a otros ahora es cierto que hay diferencias entre unos seres humanos y otros de nacimiento no todos somos iguales la naturaleza no nos ha hecho a todos iguales y unos estamos más dotados que otros con mayor capaci capacidad para las actividades intelectuales o deportivas. Todos rendimos lo mismo en el salto de pértiga, con pértiga, ¿verdad que no? Para el baloncesto, ¿verdad que no? Todos podemos jugar al baloncesto, todos podemos saltar con pértiga, todos podemos correr, pero dentro de esas actividades, cuando se va ascendiendo en el nivel, Ahí a todos nos rendimos lo mismo. Pues lo mismo en cuanto tiene que ver a las capacidades intelectuales, a la capacidad de comprensión. En la misma familia, hermanos, no somos iguales, somos genuinos. Somos diferentes, que tenemos mucho en común. Sin duda, todos tenemos la capacidad intelectual. Todos tenemos capacidad intelectual. Los perros también. Pero los que adiestramos perros, y yo he adiestrado muchísimos perros, me he fijado mucho en los perros. Y yo he estudiado detenidamente desde años atrás a Konrad Lorenz, ¿eh? Eh, premio Nobel sueco, de, de, diríamos de etología, el comportamiento de los animales y tal. Bueno, todo lo que podamos aprender del comportamiento de los animales, de cómo se comporta la planta, porque es comportamiento también, la planta que está ahí, ¿eh? los árboles. Todo eso cuanto más sepamos, mejores criaderos y adiestradores de perros seremos. Según los datos que tengamos en nuestras neuronas, en ese archivo tan, tan complejo, tan completo único en el planeta tierra los demás son menos o más, no, son distintos pero que nosotros abarcamos más campos yo no he visto una cucaracha que invente eh, teléfonos móviles ¿eh? y así todo lo que tiene que ver con la actividad humana entonces Cuanto más conocimientos tengamos, mejor. Cuanto más leamos, mejor. Cuantos más debates. A mí me sirven mucho las conferencias. De todo tipo. Bueno, yo no me meto, no, no entro a escuchar debates o conferencias de temas que no conozco, que no entiendo. No entiendo. Entiendo parte. La otra parte no la entiendo. Entonces, me limito más a conferencias charlas debates libros yo siempre tengo varios libros abiertos leo mucho sobre historia sobre muchos otros temas que no tienen que ver con la historia pero sí tienen que ver con la humanidad eh, con la humanidad que es el individuo uno a uno todo lo que tiene que ver, la cultura, todas las, dicen civilizaciones, no, en la tierra no hay civilizaciones, son grupos culturales, no es lo mismo el musulmán creyente que el, el cristiano creyente, católico, no tiene que, y hay diferencias también entre el cristiano que no es católico, entonces, todo esa, eso que tiene, que tiene que ver con la cultura, yo me acuerdo siempre de las lecturas que hice yo hace años, de, de Krishnamurti, este sabio indio, ¿no? que dice, todas las religiones son un producto cultural, son productos culturales. Y eso a mí me abrió la mente. Me ayudó eso a comprender las religiones. Y yo sigo formándome en el tema religioso. Pero como animal religioso, no. Como ser humano con capacidad intelectual para comprender qué somos los seres humanos. ¿Por qué creemos en unas cosas y en otras no? ¿Eh? Creencia. ¿Creencia qué es? Algo que no se puede demostrar. Entonces, si tenemos un una vasta cultura, no lo que se llama una cultura lo violeta, o sea, una cosita de ir por casa, no. Si tenemos una vasta cultura, conocimientos de la naturaleza, de nosotros mismos, nos observaremos de otra manera y veremos a los otros congéneres, los humanos, de otra manera, o sea, más completa, entenderemos más, nos comprenderemos más y nos entenderemos más, eh, y sabremos eh, comprender y entender a los otros, de la religión que sean, a los matemáticos, a los genetistas, o sea, todo eso nos ayudará mucho como criadores de perros. Porque estamos trabajando con la vida y estamos trabajando con razas caninas, en nuestro caso, en mi caso. Y formando nuevas razas caninas dentro de la misma especie. Porque dicen, la raza humana, no hay raza humana, es la especie humana. Y a mí me sorprende mucho que algunos científicos o, o, o especialistas en geopolítica o en lo que sea, te dicen, raza humana, no, es la especie humana. El concepto de raza, que hay quien todavía sostiene lo de raza humana, pero si nos referimos a este ser, que llamamos humano, es una especie. Y nosotros estamos trabajando con especie canina, derivada del lobo, de los distintos tipos de lobo, pero que todos los lobos son una especie, son distintas variedades. ¿Por qué son distintas variedades sin dejar de ser lobos? Pues porque se han criado en continentes y en latitudes y longitudes distintas, en climatologías distintas. No es lo mismo en tamaño el lobo de Canadá que el lobo ibérico. El lobo que puede haber por los climas fríos ¿eh? de toda la Rusia, de todos los países hasta Turquía y todos esos países y de Arabia, y de donde quiera que sea que los haya, eh, pero todo es la especie, es una especie. Entonces nosotros estamos trabajando con perros, que según los científicos, que hace muchos años que ya eso se ha descubierto, con esos estudios genéticos lo han confirmado, todas las razas caninas, razas caninas, para entendernos, porque si no, no nos vamos a entender, Decimos caniches y coquers, razas. Hablamos, pues yo qué sé, el perro de presa canario, raza. Hablo de esto, de estas razas ahora porque son... Podría hablar de bullmastiff, creado el bullmastiff como raza a final del siglo XIX. El mástil que conocemos a finales del siglo XIX. El pastor alemán a finales del siglo XIX. Pero echando mano de qué? De otras razas, de pastoreo, ¿eh? de presa, tipo moloso, que eso viene de los griegos. ¿no? Y hay que tener muy claro los conceptos de moloso. ¿Eh? El mastín español, que en realidad es un lupo mastinoide, es un molosoide, pero no está dentro del moloso lo que yo crío aunque tenga distintos genes de distintas razas por ejemplo el perro del gran majoreno no es un perro de presa es un lupo mastinoide desde mi punto de vista ¿Eh? como se ha ido cruzando por descuido por lo que quiera que sea porque le metieron pastor alemán también desde, la, desde cuando se, instala, se instalaron allí las fuerzas de la legión de África, la África española, a Fuerteventura, que no sabían dónde meterlos, pues a Fuerteventura. Bueno, pues los pastores alemanes que tenían, pues se cruzaron con perros de ganado de Fuerteventura. Y los perros de ganado esos que venían de los mastines aquellos españoles se fueron cruzando también, y yo sostengo que también se cruzaron siglos atrás con los perros de presa de aquella época traídos de la península ibérica, de España. ¿Vale? Entonces, yo como criador... Para no salirme de contexto, yo como criador empecé de cero. Pero yo ya había leído cosas relacionadas con los perros. Y luego he ido leyendo a medida que he ido criando y adiestrando perros. Y he ido aprendiendo. Esto es como un oficio. Es como una carrera que no se puede aprender en ninguna universidad. En ninguna. Yo hablo con cualquier catedrático de universidad de lo que sea, de historia, de matemáticas, de arqueología. Vivimos mundos distintos en este campo, tenemos mucho en común. Yo puedo hablar con cualquier arqueólogo, con cualquier físico, porque tenemos muchas cosas de las que nos vamos a entender Pero yo vivo una realidad y los otros, los otros criadores lo mismo. Cada cual en su campo. Somos genuinos. Entonces, eh, yo he aprendido en la realidad, criando perros, observando esos perros, sus comportamientos, leyendo cosas que tienen que ver con los comportamientos de los perros, de los animales en general. Conrad Lorenz y otros que han estudiado al lobo en estado salvaje y en, en estado en cautividad, ¿no? Entonces, todas esas lecturas nos ayudan a comprender la actividad cotidiana, o sea, la cría, la alimentación, el adiestramiento, el por qué los cachorros tenemos que criarlos sueltos y a la mano, ¿Eh? con cariño, siempre, no condicionándolos con miedo, con castigo, nunca, y no robotizarlos. Pero para eso tenemos que saber, tener claro en, nuestros, en nuestras neuronas, en nuestra mente, ¿no? en nuestros conceptos, tener claro de que el perro debe evolucionar desde que nace, de la forma más natural pero apegada al ser humano y según sea el ser humano, según los conocimientos del ser humano, según la actividad cotidiana del ser humano como criador de perros y adiestrador, así serán los perros. Pero si no hay una base genética en esos perros, una base genética que hemos ido fijando mediante la cría y la selección, el resultado que obtengamos podrá ser uno u otro no es lo mismo el que cría por ejemplo podencos canarios o podencos ibicencos o pointers ingleses o bracos burgaleses o bracos alemanes no es lo mismo que criar perros de presa canario porque es la finalidad, la finalidad eh, para la que se está criando y seleccionando es distinta, totalmente distinta. En todos está, en todos los cánidos, en todos los perros, y estos son cánidos domésticos, todos tienen un denominador común, el instinto de caza, el instinto depredador. Pero si el criador de perros no tiene una cultura general importante, que le ayude a comprender eso, y eso se va aprendiendo no en las universidades, sino en la realidad, pero sí leyendo libros que han escrito muchas personas que han estado en universidades. Gente culta en esa rama y en otras, y de lo que nosotros, a nosotros nos ayudará a, a, a comprender mucho, la materia prima con la que estamos trabajando, que es una materia, llamémosle materia entre comillas, ¿eh? viva, seres vivos, ¿eh? pues si no tenemos una vasta cultura, no vamos a obtener resultados deseables, positivos, para lo que nosotros pretendemos seleccionar esos perros. Y no es lo mismo para cazar conejos en los volcanes de Canarias que para las Islas Baleares o la costa levantina porque la selección de los ejemplares va en una dirección y los otros en otra y seleccionamos los podencos, canarios, generación tras generación y a veces se le mete alguna raza de perros que hace que ese perro sea más completo para estos cazaderos de aquí Y los podencos y vicencos, durante cientos de generaciones, han evolucionado allí, en las Islas Baleares, en la costa levantina. Y allí es donde ha estado, diríamos, eh, la cantera, ¿no? Y se han exportado. Pero siempre sin dejar de ser podencos y vicencos con aquel tipo de selección que esos humanos de allí van llevando a cabo. Que aquella selección la puede llevar un andaluz que se ha criado en las Islas Baleares. Y que caza allí como los, los, los, de las, los autóctonos de las Islas Baleares. En Canarias, para criar buenos perros de presa canario, no hace falta ser canario. Pero sí vivir en Canarias durante mucho tiempo. Y eso me he dado cuenta yo con los años. Yo me involucré en la vida canaria. La forma, la idiosincrasia. Claro, yo tengo otras raíces que son distintas, a los que se han criado aquí. Los de aquí podrán ser descendientes de andaluces, de extremeños, de genoveses, de portugueses, que tienen muchísimo en común con lo español. La península ibérica tiene mucho en común. ¿vale? Y esos de la península ibérica pues, son producto de distintas tribus, de distintos pueblos que llegaron ahí, pero ahí han ido mezclándose... Y, y su idiosincrasia, su todo, no es la misma ya que la del belga, o que la del holandés, o la del sueco. Aunque nosotros, los españoles, tengamos mucho que ver en nuestros orígenes. Pero luego, donde nos criamos, nos hacen distintos. Sobre todo en el aspecto cultural, que tiene... Que eso Influye muchísimo el comportamiento del ser humano. Los peninsulares nos comportamos en algunos aspectos distintos a los canarios. Que podamos tener un, un, un denominador común por el origen. Sí, pero la crianza de aquí no es la misma que la de allá. Y la de los de las Islas Baleares no es lo mismo que la península ibérica. Y menos antes que nos comunicábamos menos y tenemos una muestra de eso en los aborígenes canarios que no se conocían ni entre islas. Entonces, cuando veían los de una cuando se empiezan a conquistar los de una isla, cuando veían los de la otra isla, pues los veían como distintos totalmente, aunque en su origen fueran más o menos similares porque procedían, que eso no está muy claro todavía, básicamente del norte de África, de la zona del Sáhara hacia arriba. ¿Eh? del África diríamos blanca pero no sabemos cuánto vino de, de la, del sur de la península y de qué parte si aquí llegaron también de Egipto vayan a saber no lo sabemos todo ¿Eh? con, con la genética, los estudios genéticos hoy en día pues, se está averiguando y todavía eso está en pañales bien, pues entonces el criador de perros de presa canarios y yo tengo que hablar como criador de perros de presa canario. Ahora no quiero hablar de pastores alemanes, ni quiero hablar de podencos enanos del hierro, ni quiero hablar de podenco canario, que vamos a poner ahora un extenso trabajo que yo publiqué en la revista Todo de Perros hace muchos años. Tal cual se publicó, lo vamos a poner en internet para que ustedes lo puedan leer. Eh, entonces, yo como criador, mi enfoque del perro de presa canario... Con mis conocimientos, como adiestrador, yo he, he ido adquiriendo experiencia y entonces yo cuando crío pienso en el perro de presa canario no es la misma manera de o enfoque como lo pueda llevar a cabo pues yo que sé otra persona de aquí que no ha sido profesional o un profesional de Alemania o un profesional o bueno profesional. Que se ha metido en esto de poco para acá, pues yo qué sé, en la península ibérica. Y que como tiene que comer, que ya me referiré en algunos vídeos que seguiré haciendo, pues de la península ibérica ¿eh? o de América. De América puedo hablar desde Canadá hasta el sur. ¿eh? Y me referiré a algunos. Algunos pues porque es necesario referirse a ellos desde mi punto de vista siempre. Otros dirán, Manuel Curtó se mete donde no le importa. Bueno, pues yo lo veo de otra manera, porque yo lo que hago es defender el proyecto perro de presa canario. Y como yo defiendo este proyecto que empecé en 76, la primera camada en 77, pero yo ya tenía datos de antes, de las averiguaciones ¿eh? que yo estaba haciendo en Gran Canaria... Antes de dedicarme a esto, pero aquello me sirvió. Cuando yo hablo, por ejemplo, de Salvadorito, que yo conocí en los nuevos depósitos comerciales, que luego lo traté en su casa, bien, luego en Valsequillo, ¿eh? pues antes de irme a Venezuela, antes de dedicarme a los perros ni a la cría ni nada de todo eso, ni me lo había planteado. Yo ya había visitado a Juan Santana Álamo, que no era del mundo del perro, no era perrero. Eso luego se le añadió todo lo demás. Mito, mito nada más. Historia que no se corresponde con la realidad. Y bueno, y puedo hablar pues de otras personas. Todo eso fue formando un bagaje en mi mente. Del cual yo puedo hablar. Eso no se aprende en ninguna universidad. Eso no se aprende en ningún libro. Hay mucho que se aprende en los libros para esta actividad. Y mucho que se aprende en la vida cotidiana, desde que empiezas, si te, tienes unas buenas capacidades mentales, porque hay quien no da tampoco. Y yo no digo que tenga unas grandes capacidades, no. Pero hay personas que yo quiero decir que tienen menos y otros tendrán más. Y entonces según cómo lo vivas, de la manera que tú lo vivas, y, y cómo eh, las circunstancias que hayan concurrido, ¿eh? Eh, desde esos inicios hasta nuestros días, pues hace que uno acierte más en la cría y la selección que otros y que el planteamiento sea distinto. Entonces los improvisados que han entrado después, que se han metido para eh, ganarse la vida y otros por puro hobby, afición, pues no es la, el mismo planteamiento. Y el producto que vayan a obtener no es el mismo. Y luego el concepto ético. El concepto ético tiene que imperar en la mente del criador. Es muy importante pensar que esos perros los cría para vender. O sea, que los va a entregar a cambio de un dinero. Un dinero que las personas que lo pagan, sea más, sea menos, se lo han ganado la inmensa mayoría con su trabajo, con su actividad comercial, con lo que sea, supongamos, de forma honrada, ¿no? Bien, pues entonces, eh, el criador, ¿cuál es mi caso? ¿Eh? Digo cuando digo que me preocupo desde que me levanto hasta que me acuesto. Y por eso considero yo tan importante, para ser criador, por ejemplo, mi hijo que está entregándose ya en el tema este, pero hay fases por las que hay que pasar en cualquier criadero, cualquier criador y cualquier creador de raza. Aquello que decía Francisco Umbral, el escritor, creador solamente es Dios, en el supuesto caso de que exista. Bueno, eso es un planteamiento, ¿no? Pero si entendemos como creador, hacedor de una raza nueva, partiendo de perros, de otros perros. Todas las razas caninas son producto de otros perros, de otras razas, que nosotros empezamos a criar y seleccionar de una forma peculiar. Entonces, no es lo mismo criar presa canario que dogo argentino. El señor que se puso a crear el dogo argentino pues eh, lo que pretendía era un perro para la caza del jabalí en Argentina es muy probable que el señor Martínez Nores, el creador de la raza, no el hermano que escribió el vídeo que me imagino que colaboró también, este señor probablemente no se planteó nunca el que el dogo argentino luego llegara a extenderse por todo el mundo, quizás sí pero probablemente no en aquella época. Hoy es distinto. Yo sí me lo planteé desde hace años. Con respecto al perro de presa canario. Fuera hasta el futuro. ¿Pero me lo planteé desde el principio? No. Yo no me lo planteé desde el principio. Yo me planteé el perro de presa canario. Luego me fui dando cuenta que no existía. Como he dicho tantísimas veces. Y luego me fui dando cuenta de que lo que había existido era que se habían cruzado, o sea, ciertos aficionados habían cruzado determinadas razas de perros para las pechadas. Punto. Lo mismo que para el perro del jabalí, para, perdón, del de, de lobo, para defender las manadas, eh, bueno, simplemente era para defenderse de los lobos con perros grandes y poderosos. Porque si no eran grandes y poderosos... E imposible entonces qué hicieron esos pueblos ancestros nuestros porque nosotros somos descendientes de esos pueblos de hace milenios pues criar unos perros mediante la selección en tamaño y en comportamiento que pudieran hacerle frente a esos lobos a esos lobos que les atacaban sus ganados pero antes de eso, yo me imagino que antes de las armas de fuego y todo eso, matarían a los lobos también, pues yo qué sé, con flechas y con lo que quiera que fuera. Porque claro, lobos y no, si no, se hubiesen reproducido... No, los, nuestros ancestros eliminarían los lobos como ahora no se quiere que se eliminen. Y a mí me parece que sería un error eliminar los lobos de la tierra. Pero sí que hay que buscar soluciones... Y hay soluciones unas más acertadas que otras, pero yo no voy a entrar en eso ahora. Eh, no sé si esta especie de divagación que yo estoy haciendo como criador, que me venía yo planteando esta mañana, mientras limpiaba perreras con la manguera, agua a presión, pues mi cabeza está funcionando, me voy planteando a ver qué puedo contar yo eh, por, por Facebook a quien me quiera escuchar pues dije, pues esto, yo tengo aquí apuntado para varios vídeos, pero bueno, a veces los, pos, los dejo, los pospongo, ¿eh? y hago lo, que, lo último que me he planteado. Y es muy importante esto porque es muy importante para mi hijo que me escuche, o para el hijo, o para cualquier criador y adiestrador, porque eh, se van a tener que enfrentar a esta realidad, si quieren dedicarse a esto. Entonces, todo lo que no sea ensuciarse, limpiando perros, perreras y por supuesto construir las perreras de manera que sean lo más fácil posible de limpiar. Con agua a presión. Porque si no eso va a ser un nido de enfermedades. Y yo ya pasé por eso. Lo digo por experiencia. O sea, lo digo con experiencia. Entonces, eh, y luego otro capítulo, muy importante. Que yo lo vivo todos los días. Lo que yo les estoy hablando tiene que ver con mi vida cotidiana. Que es lo que me he propuesto hablarles hoy. Lo que les estoy hablando, todo esto que parece que... Sí, sí, todo eso tiene que ver con mi mente, con mi actividad cotidiana, como criador y como diestrador. Entonces... Es el, el, el adiestrador está en segundo término, porque primero está la cría y selección. Ahora, si no se tienen conocimientos de comportamiento, y el adiestramiento es fundamental, no adiestramiento en civil, que en plan competición, o en ring francés, que también, cada cual se puede dedicar lo que quiera, o deportivo. ¿eh? que es los que mejor funcionan hasta hoy en día son los, los pastores alemanes, luego lo metieron los malinois, perros de ovejas, bien, los pastores alemanes eran perros de ovejas, pero ya hoy en día, o sea, desde hace muchas generaciones, los han ido especializando. Entonces esos perros han perdido aquellas cualidades primigenias que aparte de conducir el ganado, eran muy buenos, tenían mucho instinto de guarda para, para la defensa de los ganados también, contra los cacos, contra los ladrones contra los, y los otros contra los lobos. Entonces cumplían distintas funciones, el mismo perro, pero claro cuando ya se les selecciona para una determinada especialidad, generación tras generación, van perdiendo el instinto de guarda, como ha pasado con los pastores alemanes. Ya la mayor parte de ellos ganan campeonatos de Alemania, campeonatos de España, campeonatos del mundo, pero el instinto de guarda para defender el territorio ha ido mermando. Y lo mismo pasa con los malinois. Eso nosotros, al menos yo, procuro que en el perro de presa canario vaya increciendo, o sea, vaya a más, porque el futuro del perro de presa canario yo lo veo como animal de guarda y defensa. Haremos un vídeo, más de uno, pero bueno, yo lo voy mezclando todo para que se vaya comprendiendo, ¿no? Es todo un conjunto, ¿no? Eh, de los distintos comportamientos, las distintas funciones que debe cumplir un perro de presa canario. Que en cuanto se meten los perros en las exposiciones, se van perdiendo. Lo estamos viendo ya. Y lo mismo pasa con el carecorso. La mayor parte de los carecorso están abocados, están en eso, en las exposiciones. Y a vender hijos de campeones. Y hablan mucho del care que lo estoy viendo yo últimamente, que ha cambiado mucho desde que empezaron a criar la raza, a crear la raza. Lo mismo que pasó con el pastor alemán. Digo, perdón, con el mastín napolitano. Desde que entran en las pasarelas, adiós perro funcional. Lo he dicho muchísimas veces. ¿Campeones de qué? Bueno, pues yo al menos, mientras yo pueda criar perros de presa canarios, el enfoque será lo contrario, lo contrario, que el perro de presa canario funcional siga adelante, que no se lo coma el del, de los shows y desaparezca el, del, del, el funcional, eh, ¿por qué razón? el funcional yo lo interpreto como perro de guarda defensa para las familias para un chalet la inmensa mayoría de las personas porque el futuro del perro de presa canario es ese, viven en familias en casas, en chalets en, recinto, hay en los recintos industriales para guardar recintos, propiedades, fincas ese es el futuro luego no digo yo que no, que habrá gente que le encanta ir con su perro a morder la manga. Eso yo lo he utilizado solamente para, no como especialidad, simplemente para probar yo si ese perro tiene o no tiene esa valentía de ir a por el sujeto para, el para el, un hipotético delincuente, para yo poderlo mandar y que vaya a esa persona cuando me está robando. Hoy en día está la cosa muy complicada, porque como un perro nuestro, aunque esté en su terreno, y esté guardando su terreno, y entre alguien a robar, y le muerda de verdad, tenemos un problema con las leyes. Está montado así. Yo pienso que no debería ser así. Lo que debe ser es que el que va a robar, no se atreva. Entonces, la capacidad disuasoria es la que hay que seleccionar en el perro de presa canario. Eso lo vengo diciendo desde el principio. El instinto de guardia en un perro valiente, ese se impone y no deja entrar. La mayor parte de los perros que están seleccionando de presa, tipo cane corso, presa canario, lo están derivando a esa actividad, especialidad, de morder a la manga y perseguir a un individuo. Yo digo que tiene que ser mucho más. Entonces, mi actividad, desde que me levanto hasta que me acuesto, trabajo en eso. Pienso en eso. Cuando estoy mirando una perra, ¿con qué perro le voy a poner? Y le doy muchísimas vueltas, siempre con la misma finalidad obtener ese perro, esa camada, cuando eso se hace con la recta intención de conseguir ese fin, se logra, no en una generación, pero sí en pocas generaciones. Por eso, y con eso no quiero yo eh, lo voy a decir para darle publicidad a nuestro criadero, a nuestros perros, no, no, no, pero sí lo que voy a decir es cierto. Por esa razón, perros que nosotros hemos criado desde hace muchos años, hasta hoy, cumplen esas funciones muy bien. El mayor problema estriba en que a veces estos perros los cogen y los meten en ese camino, ¿eh? en esa especialidad, y los desvían del fin al que yo los estoy criando. Que también se puede hacer. Pero no centrarlo solamente en eso. Porque el futuro del perro de presa canario, sostengo yo, está en manos de las familias. Y tiene futuro el presa canario y tiene futuro los criadores. ¿eh? Criando ese perro, lo tienen, ese futuro lo tienen para esa gente, para la venta en esas familias. Nada más. Eh, seguiré eh, planteando siempre los mismos problemas, pero que hay, que hay que repetirlo de una manera, de otra, con un enfoque y otro. Así que eh, tomen. Y otra cosa que yo les quiero recomendar. Vean todos los vídeos. Desde el primero hasta el último, despacito, no tengan prisa, cuando les parezca, véanlos. No son una obra genial, una cosa, pero sí que siempre hablo en la misma dirección. Y es muy importante, un cordial saludo, eh, pongan un perro de presa grande en sus vidas, de selección, de calidad, y no les pesará y les hará felices a ustedes y a sus hijos. Un cordial saludo.